Hello. Bueno, pues la pregunta está clara. ¿Se puede usar YouTube como cronómetro? Pues es verdad, porque quizás no os habíais dado cuenta o no lo habíais investigado, pero en YouTube hay vídeos de cuentas atrás, entonces puedes utilizarlo como cronómetro. Fijaos que es súper sencillo, porque claro, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Tú pones en YouTube cuenta atrás, por ejemplo, 30 minutos. O cuenta atrás, 10 minutos. O cuenta atrás, 5 minutos. En español lo he puesto porque veis que los vídeos, aquí pone 30 minute countdown timer. Es decir, también podéis hacer la búsqueda en inglés. Podéis poner 30 minutes timer. Y te van a salir vídeos, miradlo. Además, cada uno con su aspecto y con su imagen de cuentas atrás. Incluso los hay de un minuto y 30 minutos segundos incluso los hay de 60 segundos de 10 minutos esto lo podemos poner en la búsqueda no me digáis que no es chulo no me digáis que no está chachi vamos a pinchar en uno de ellos pues aquí lo tenéis un cronómetro ¿Qué os parece la idea no está nada mal no es un truquito de experto. muy bien pues espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que me tenéis que poner retos y hacer preguntas y la resolvemos. Gestión del conocimiento. Vivir en Internet es esto. Yo soy Lugarcén. Suscríbete, dale a like, que me encantaría. ¡Chao!